Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Ultra Tech y Ultra Next. El día de hoy venimos con el presente quitado del Honor 7S y a partir de la intro comenzamos con el video. Y bueno muchachos, tenemos este Honor 7, eh, viene con una pantalla de 5.4 pulgadas, full full, full display, eh, 3 megapíxeles y 5 megapíxeles frontales, tiene 3 ranuras para poner lo que es eh, una eh, tarjeta de memoria y dos eh, chip, su batería es 3200 mAh con una autonomía de más o menos un día de duración me queda mi microfone, dead, don't step to me, newbie, I could truly be moody, I could have played the fucking Grinch in the movies, a been a part time shadow cat, part time, that is not a guy that I would ever to try to battle rap, snap, back a pop, mine fried to a crisp, making MC into a wide eyed lunatic. El y bueno, estos son de los que ya vienen, pues, comprados. Viene con su, obviamente, cargador, eh. Manual y su cubito de carga, pero aquí está lo que nos interesa: este celular que aún tiene todo lo que son sus plastiquetos. Y lo vamos a aprender. Este es el celular, así que me tenemos la caja, acá están las especificaciones es una de 5.45mm full by Display 13 megapíxeles, la cámara 3 solo cuenta con una cámara y un flash, el eh, de 2 microcd y una nano SIM y la batería es de 320 mAh que tendrá una duración máxima de un día normal de trabajo este es el celular, tiene muy buenas holoides para supuesto la, la camarita es una cámara pues respetable vamos a ver a la alquera oh, hola muchachos ok ahí estamos nosotros en el nivel de donde y se ve muy bien realmente para que no les voy a mentir cuenta con 4, 3 GB, 2 gigas de ram y dice 64 gigas de ram Sí, básicamente este es el celular pueden verlo aquí está botones de su botones cuando hemos apagado es el honor sucesor de del huawei y viene con su cable y vamos a meterlo aquí y vamos a procederlo a apagar y sí, espero que les guste y cuídense minutos chau chau, chau. That's how we get it done, fly, GBA. that's how we get it done, uh.